Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este devocional. Hoy estaremos tratando un tema de mucha importancia para la familia. Y ha sido titulado como siete características de un padre ejemplar. En estos tiempos en que la familia sufre ataques, y vemos con preocupación desde hace mucho tiempo, como muchos hijos van por el camino equivocado, es necesario revisar y, por qué no, aprender también qué dice la Palabra del Señor sobre cada uno de los componentes familiares, cada uno de los integrantes de la familia, como el padre, la madre, los hijos. Hoy estaremos tratando este tema sobre características de un padre ejemplar. Siempre a la luz de la Palabra del Señor. Es, es importante saber eso. Que dice la palabra del Señor? Así que sabemos que hay familias con dificultades, muchos con problemas en la relación entre padres e hijos. Es necesario saber, siempre repasar, si ya sabemos, recordar lo que dice la palabra del Señor sobre la familia. En este caso específico, sobre los padres ejemplares. Vamos a hacer... Vamos a iniciar mejor con un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. La siguiente parábola dice la versión Reina Valera. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada y allí dilapidó tus bienes llevando una vida disipada entonces regresó después que había malgastado todo su dinero todo lo que tenía dice la palabra del Señor entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta Gloria sea el nombre del Señor teníamos que celebrar este día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado gloria sea el nombre del Señor. El pasaje conocido como el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. En este pasaje resaltamos una característica de un padre ejemplar. Este padre que sufrió mucho, sufrió mucho por la ida por la de su hijo menor. Está... Está diciéndole, el Señor a todos nosotros, nos está diciendo de una manera directa que nosotros debemos, nosotros debemos ser un Padre como este Padre del Hijo Pródigo, del Hijo Disipador. Un Padre ejemplar es un Padre que está cuando... El hijo lo necesita, cuando la hija lo necesita, y está con un corazón perdonador y restaurador. Miren mis estimados hermanos y amigos, en estos tiempos la juventud es muy asediada, muy atacada por los males que hay, que han ido aumentando. Siempre ha habido maldad en la humanidad, usted me dirá, pero en estos tiempos la maldad ha aumentado, como dice la palabra del Señor, y por eso el amor de muchos se enfría. En estos tiempos los jóvenes, muchos, mucha, mucha cantidad de jóvenes que vemos Que caen en drogadicción, caen en prostitución, caen en delincuencia Sobre todo me recuerda hace poco que vi, escuché el testimonio de una joven Que estuvo, me, había caído en drogadicción durante algún tiempo, años Y ella trataba, ella comenta que ella trataba por su propio medio de salir y no podía y un día cansada ya llegó a su casa y el padre el padre cristiano ella era es pues, hija de unos padres cristianos muy consagrados al señor ella regresa a su casa y el padre la recibe con un abrazo ella ese abrazo que le dio ese padre como que quebró algo y ella por fin le dijo al papá Papá, ayúdame, ayúdame. Y allí comenzó un proceso que terminó felizmente con la liberación de esta joven de las garras de la droga. Un, un testimonio conmovedor, un testimonio que es de mucha actualidad. Vemos el drama de jóvenes metidos en drogadicción que muchas veces los padres le dan la, le dan la espalda porque eso entendemos algo bien terrible, algo tremendo, algo que duele. Algo que causa herida en los padres. Vergüenza. Cantidad de, de sentimientos que se, adversos que se levantan. Cuando un hijo cae en drogación. Padres adoloridos. Resentidos. Sufriendo sobre todo. Madres que sufren por eso. Pero este padre. Igual que al padre del hijo pródigo. Recibió a su hijo. Y este recibió a su hija con un, a un abrazo. Un abrazo. Y... Lo perdonó y lo ayudó, dice, entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar En otra versión dice que corrió al encuentro de su hijo Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo Lo abrazó y le besó Ese es un padre que tiene la primera característica que estamos resaltando en este día un padre que está cuando el hijo lo necesita. Tu hijo tal vez está en dificultades, está en malos pasos, pero ese hijo necesita sí, la corrección, pero ante todo, que la expresión, él necesita la expresión de tu amor. No solamente la madre, generalmente, sí si quiere expresar ese amor y le expresa más al hijo, muchas veces los padres somos más, más rígidos en eso y no expresamos el amor hacia el hijo que está en esa circunstancia, en esa situación. Así es que, estimada madre, estimado padre, muestra el amor a tu hijo, exprésale ese amor y que él sepa que tú quieres ayudarla, que usted quiere ayudar a su hijo, a su hija y que está de su lado, que no su enemigo, no es tu enemiga. Esta es una característica de un padre ejemplar, un padre que está allí cuando el hijo, cuando la hija lo necesita. También veamos otra característica de estos padres de un padre ejemplar. En Lucas 8:40 dice la palabra del Señor: Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañase a su casa, pues su única hija que tenía como 12 años se estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretaba. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar a el Maestro, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, no temas, solo ten fe y ella será ganada. Gloria sea el nombre del Señor. Segunda característica de un Padre ejemplar: un padre ejemplar es un padre que no se da por vencido hasta obtener la respuesta de Dios a favor de su hijo o a favor de su hija. Un padre ejemplar, repito, es un padre que no se da por vencido hasta obtener la respuesta a favor de su hijo o de su hija. Este Jairo, que era un principal de la sinagoga, había ido donde Jesús y venciendo, usted sabe, en ese tiempo un judío principal de la sinagoga, ponerse de rodillas, ante Jesús que ya era identificado y no era realmente admitido por los judíos. Usted sabe lo que significaba eso, exponerse públicamente al escarnio y tal vez a reprensiones mayores por parte de la comunidad judía. Pero a Jairo no le importó eso, él lo que quería era obtener el favor de Dios para su hija que estaba enferma, estaba a punto de morir. Y además de eso, en este pasaje Después que Jairo hace la aproximación, el contacto con Jesús, le habla, hay una interferencia podemos decir, porque interviene la mujer que tenía el flujo de sangre y ahí el Señor gasta un tiempo en atender a esta mujer, hablar con ella y, y cuando van nuevamente, reanudan la marcha hacia la casa de Jairo, viene alguien de allá y le dice, ya no tiene sentido molestar más al maestro. Tu hija muerto. tantos obstáculos que, que este Jairo, este padre tuvo que superar. Jesús le dice no temas, no tengas miedo. Solo cree, solo ten fe y ella será sanada. Eso es lo que el Señor te dice en este día. No tengas miedo, no temas. Cree solamente y tu hijo, tu hija, saldrá de esa situación adversa. Eso es lo que el Señor desea: que sea un padre que lucha y no se da por vencido hasta obtener la respuesta de Dios a favor de tu hijo. Esa es la lucha que tiene que dar un padre siempre, siempre, permanentemente. No un padre que dice, no, ya yo oré por ello, llevo un año orando por mi hijo y él sigue en lo mismo, sigue en su drogadicción siguen sus maldades, siguen sus delitos, etcétera siguen en santitud, siguen rebelde de pronto no sea el extremo de la adoración, sino hijos que se que, que han alejado de Dios y, y, no, y no quieren seguir los caminos del Señor, y usted de pronto dice bueno, ya lloré, llevo un año, dos años orando y nada. No, no se dé por vencido, no se dé por vencida, estimada madre, tampoco se dé por vencido. Eso es lo que el Señor desea, que el Padre, que un Padre, que no se da por vencido hasta obtener la respuesta de Dios otra característica la vamos a encontrar en el libro de Josué una tercera característica vamos a hablar solamente de siete son más características pero en el tiempo solamente trataremos de siete características vamos muy rapidito porque el tiempo no está avanzando dice la palabra del Señor pues si te a servir al Señor elige hoy mismo a quien servirás ¿Acaso optarás por los dioses que que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrate? ¿O preferías a los dioses de los amorreos y en cuya tierra ahora viven? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor nosotros serviremos a Dios a Jehová la ter tercera característica de un hijo padre, perdón, la tercera característica de un padre ejemplar es un padre que decide servirle a Dios juntamente con su familia cuando un padre tiene hijos que todavía están bajo su su potestad, como se dice su patria potestad, dicen algunos cuando están bajo su potestad toma la decisión de servirle al Señor, seguir al Señor juntamente con su familia es que es un padre que se congrega lleva a sus hijos a veces uno dice no, que a los hijos no hay que obligarlos cuando están pequeños a veces toca llevarlo en contra de su voluntad porque no, hay que ser realista, eso sucede hay hijos pequeños que no quieren asistir por el que oye motivos no les gusta, o tal vez la congregación no sea atractiva para ellos pero la responsabilidad de un padre ejemplar es servir a Dios, seguir a Dios con toda su familia. Por eso Josué dijo, ahí hablaba Josué, el sucesor de Moisés, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es lo que debe decidir un padre ejemplar, seguir al Señor juntamente con su familia. Una cuarta característica la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículos 4 del capítulo 6, dice la palabra del Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlo con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y vemos una cuarta característica. Es un padre que trata correctamente a sus hijos es un padre que trata bien a sus hijos. Muchos padres eh, se, se olvidan de que la palabra del Señor manda que tengamos la forma correcta de tratar a nuestros hijos. Y esto va de la mano con la quinta característica. Esta cuarta es un padre que trata bien a sus hijos. Una quinta característica desprende de este mismo Efesios 6.4 que es un padre que cría a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor hay padres que con el afán el deseo de corregir corregir al hijo corregir a la hija lo que hace que lo lastiman una corrección cuando se aplica una corrección en expresión del amor sino guiado por, por la ira por el enojo por el resentimiento lo que se causa es un mal más el hijo a la hija en vez de corrección lo que hace es que comienza a propiciar más bien su destrucción estás colaborando para que ese hijo se resienta contigo se resienta con sus padres y siga en sus andanzas porque realmente lo hieres en su integridad emocional en su, en su carácter en cantidad de cosas que puedes herirlo porque no lo disciplina de acuerdo con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos está diciendo, no provoques a ira a tu hijo, sino críalo en disciplina y amonestación del Señor. También dice en Colosenses 3.21, Padre, vosotros no esperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay unos que se desalienten porque esa disciplina del Padre, ese castigo más bien, lo que hace es herirlo y se desalienta. Una sexta característica para ir finalizando, vamos para la sexta y séptima, rápidamente está en Deuteronomio 6.4. Dice escucha Israel el Señor Es nuestro Dios solamente el Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos de estos mandamientos que yo te entrego Repíteselos a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre la puerta de la ciudad. Gloria sea en nombre del Señor. La sexta característica es un padre que enseña, oiga bien, enseña el respeto y obediencia a Dios. Es un padre que enseña a sus hijos el respeto y la obediencia a Dios. Este pasaje que leímos es muy importante para los judíos. Ellos lo conocen como Shema Israel, Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es y dice que amarás al Señor con todo tu corazón y, y estos mandamientos que te he prescrito se los enseñará a tus hijos en otras palabras, dice, en todo lugar y en todo tiempo constantemente a los hijos, hay que enseñar la palabra a los padres, tenemos la obligación esto no es opcional no que cuando ellos crezcan escojan lo que quieren ser no, la palabra del Señor es clara y dice que debemos enseñar a nuestros hijos en el camino correcto, instruirlos en la disciplina del Señor en, la, en, en el camino correcto En la palabra del Señor Eso es lo que debemos hacer Enseñarle al Señor Enseñarle que el Señor Es nuestro Dios Y que a Él le debemos respeto Y obediencia no, Esto no es que cuando, cuando ellos crezcan Decía así Cuando ellos crezcan Tomarán sus decisiones Pero conocerán Quién es el Señor Y sabrán que hay un Dios en los cielos Y sabemos que lo que dice la palabra también que cuando enseñamos a nuestros hijos, cuando son pequeños, cuando fueren grandes, no se apartarán del camino correcto. Y por último, una séptima característica. Los padres. Un padre ejemplar es un padre que sabe que necesita de la sabiduría de Dios para guiar correctamente a sus hijos. Santiago 1.5 dice la palabra, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si necesita sabiduría, pídansela a Dios, a nuestro generoso Dios, y Él te la dará. No los reprenderá por pedirla. Necesitamos en estos tiempos los padres. Todo padre necesita de mucha sabiduría para criar los hijos. Y hago énfasis en los padres que tienen hijos, adolescentes, hijos que están en la etapa más peligrosa, de esta vida, de este mundo que está cada vez expresando más la maldad, la depravación y cosas malas. Necesita usted, Padre, la sabiduría de Dios. Así que hoy hemos querido traer esta corta reflexión sobre siete características de un padre ejemplar. Repetimos, vamos a hacer un resumen rapidísimo. Un padre ejemplar es un padre que está allí, está allí cuando su hijo, cuando su hija la necesita. Número dos, segunda característica, un padre ejemplar es el que no se da por vencido hasta obtener la respuesta de Dios a favor de su hijo, a favor de su hija. Número 3, un padre ejemplar es un padre que decide servir a Dios con toda su familia. Número cuatro, un padre ejemplar es un padre que trata bien a sus hijos, de acuerdo con la palabra. Número cinco, un padre ejemplar es un padre que cría a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Número seis, un padre ejemplar. Es un padre que enseña respeto y obediencia a Dios a sus hijos. Y por último, séptima característica de un padre en par, es un padre que sabe que necesita de la sabiduría de Dios. Así que mis estimados hermanos y amigos, sabemos que hay muchas familias, muchos padres que tienen problemas realmente por los hijos, que no se sujetan a la autoridad paterna, a la autoridad materna. Algunos que se han ido de su casa, otros que están en malos caminos, como la drogadición, otros en delincuencia, etc. Y queremos finalizar orando a favor de estos padres y de sus hijos, para que Dios actúe de una manera sobrenatural y haga volver a esos hijos al camino correcto. Oremos, Señor, gracias, te damos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias Dios Gracias porque has tenido cuidado de nosotros. Reconocemos que Dios, tú eres el Dios de la familia. Y queremos en este día nuevamente poner nuestras familias en tus manos. La familia de ese hermano, de esa hermana que tiene problemas, que tiene dificultades. Principalmente con los hijos. Dios mío, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Para que le dé sabiduría a estos padres. Principalmente a este padre darle sabiduría. Que tenga tu corazón lleno de amor a pesar del dolor que causa el no tener a su hijo en sujeción a su hija en sujeción. Que ese amor esté por encima de cualquier resentimiento, de cualquier cosa, de cualquier sentimiento adverso. Dios mío, ayuda a este padre a encontrar la, el camino correcto para guiar a ese hijo y que este hijo también vuelva al camino correcto. De la salvación en Cristo Jesús. Dios mío, ponemos cada hijo, cada hija en tus manos. Que lo libres, Señor, de, todo, de toda atadura satánica, de toda atadura del enemigo. Los que han caído en intervención, los que han caído en pecados sexuales, Señor, que están atados por cualquier pecado, seas tú librándolo con tu poder. Dios mío, que los padres han, como esta, este Jairo, que insistió, insistió hasta que obtuvo la respuesta del Señor. Así también los padres que no se den por vencidos, que sigan, se siguen batallando por sus hijos. Que no le suelten sus hijos al enemigo diciendo ya oré y no pasó nada, no, que su fe esté intacta y todo lo contrario, digan sé que un día mi hijo volverá al camino correcto, mi hija volverá al camino correcto y el enemigo no le ganará la ventaja lo declaramos en el nombre de Jesús y eso es lo que hoy declaramos en el nombre de Jesús que tu hijo, que tu hija será bendecida por Dios trayéndole a Dios la luz a su vida la hará volver en sí así cual hijo pródigo cuando tocó fondo volvió en sí y volvió a su padre y el padre lo recibió amoroso lo abrazó y lo besó hoy tu hijo tal vez necesita tu ayuda hoy tal vez tu hijo necesita que cambie esa actitud que has tenido contra él sí, duele. Porque eso causa dolor cuando un hijo se desvía, cuando uno ha querido atender las instrucciones y seguir por el camino correcto. Pero que tu amor prime sobre el dolor que te ha causado. Oramos en el nombre de Jesús, dándote las gracias Dios por tu amor y que sabemos que familias, hijos volverán al camino correcto. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, damos las gracias al Señor por su amor, por su infinita misericordia. Gracias por permanecer en este, este devocional. Y queremos decirte que sigue firme con el Señor, que estamos en tiempos peligrosos para todos, especialmente para los hijos, para los jóvenes. Entonces, no nos demos por vencidos, sigamos luchando por los hijos, porque Dios demandará de nosotros y nos preguntará, pedirá cuenta qué hicimos con nuestros hijos los guiamos en el camino correcto, batallamos por ellos no te des convencido. deseo que Dios bendiga tu vida grandemente, en Cristo Jesús Amén y Amén